Para aquellos que ya no quieren vivir La solución no es dejar de existir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 Porque todos tenemos una estrella que alcanzar. María Marisette, sonriéndole a la vida. Hoy quiero que canten, hoy quiero que griten, unidos todos en una sola voz. Cantemos alegres el coro que dice que viva la paz y que reine el amor. Hoy quiero que salten, hoy quiero que rían, sacando los miedos sin ningún temor. Cantemos alegres el coro que dice que viva la paz y que reine el amor. Ay, qué